Mica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien hoy Como siempre cuando vengo acá, bien. A lo mejor de mañana la pasamos bomba. Y claro aparte sí. llega el fin de y vos, como tenés el trabajo sensacional de ir a probar comida, Yo me estoy preparando ATR. Hoy té, fruta, porque fin Finde le meto parejo. Claro. A la reseña. Así que. A full. Bueno. Con mismo soy Mica. Hoy dos propuestas. Traigo dos propuestas para ¿Mm? team dulce y team salado. Bien. Meriendas y hamburguesas, que son una bomba. Así que. Empecemos con las burras. ¿Quién Dale, la me encanta. Perfecto. Vamos con las super hamburguesas. A ver, ¿qué tenemos? mendocinos Sigo en la búsqueda de la mejor burger de Mendoza. y les traigo una opción que la rompe toda. Un emprendimiento familiar, de Family Burger. Tienen un local súper sencillo en Adolfo Calle, pero también se manejan un montón por takeaway y delivery. Si te gustan las burgers estilo casero, tenés que venir acá. El medallón de carne era bien, bien gordito. Estaba terrible esta hamburguesa, muy grande. Precios están súper bien. Datazo, entre semana y domingos tienen 10% de descuento. La otra burger que probé fue la americana donde Estaba increíble. Lo que destaco de las burger en este lugar es el pan de papo y manteca que es súper suave. Y lo abundante es que era todo en la burger. Mucha palta, mucho queso, mucha cebolla, riquísimo. Los lomos también es algo que vale muchísimo la pena probar. Este fue un recomendadísimo de Mendoza. Déjanos en los comentarios qué otra burger tendríamos que probar. Mica. Ah, ¿Qué para arrancar el. <risa> y recién son las 11 y la mañana. Bueno, horas más y clavamos. Eh? A... Claro, a allá. vamos para allá. Vamos todos para Family Burger. Bueno, como siempre que a mí me gusta clavar, es un emprendimiento familiar. Perfecto. Eso a mí Perfecto. saben que me puede el corazón. Eh, era un chico con su esposa y sus padres, ah, así que bien. estaban todos ahí a full trabajando. trabajando. Que me encanta, hay que apoyar ese tipo de emprendimiento. hay gente que le pone todo. Pero hablando de las Burgers, yo, esto para mí fue una locura. A mí me suelen gustar más las burger tipo americanas ¿Viste? Esas que están bien finitas sí. Bueno, pero estas eran estilo casero Estilo bien no, argento El bien marrón grandes. bien gordo y estaba uh -huh. delicioso y el, el pan de papa es todo lo que está bien Es el es que pan, pan, pan de papa te enamora porque es muy suave Muy esponjosito ¿viste? Cuando haces un pancito que lo, lo mordes Lo y dices, Ay, te llega el de mi hamburguesa favorita fue la de palta, porque Ajá. tenía mucha palta, Toda muy la rica condimentada, porque eso también es importante. Sí. por ahí te ponen una palta media sola. No. Estaba no. rica, rica. Esta burger para mí estuvo genial. Los lomos también los probé, estaban riquísimos, pero del lugar yo iría directo a las burgers, porque vale muchísimo la pena. O sea, es muy Excelente. generosa las porciones, el, condimentos, el, todo. No lo sé que si ponía. me termino la hamburguesa. Sí. No, por ejemplo, no las papas no las toqué. Tipo, claro. es comerse la burger Claro, te llenaste Eso, ya te llenaste el, Tienen varias opciones más Como por ejemplo Panchos también Puedes ir a consumir un local O tienen takeaway Y delivery Así que es una opción si Mica te, te, dale, Esto amigos, es que era en la calle Dolfo, Calle De Dorrego De Dorrego Ajá. Bien, así que Perfecto Para Tenemos que eso. Después que de acá está cerca Claro, me queda cerca Clary. Vamos a ir un día Bien, el Team Salado Ya tuvo su propuesta Pero ahora los de Team Dulce Están esperando Esperando quería decirles. Acuérdense ah. que vamos a tener sorteo Ah, obvio que quiera probar esa burger Sí, va a tener el sorteo Ahí vamos a dejar etiquetados a los chicos de The Family Burger para que vayan a comer algo rico. Excelente. Y pasando con la opción dulce, les traigo algo que les va a encantar. Café Posible. Sí, la, los queremos. Una empresa vamos. que suma muchísimo a todos los mendocinos, así que acá les dejo la reseña. Sí. Mendocinas y mendocinos, ¿pueden creer que este branch súper abundante me salió solo 1.800 pesos? No, un golazo. Visité Café Posible de la calle Aristides, tiene un montón de otras sucursales. Esta era súper bonita y tenía un patio gigante. Café Posible es una empresa que da lugar de trabajo a personas con todo tipo de discapacidades. Se fundó con el fin de que en Mendoza haya una inclusión laboral real. Aprecien por favor el tamaño de las tazas y los vasos. En este branch fue todo muy abundante. Pedazote de budín, el croissant gigante, mucha palta y huevo para las tostadas, eso me encantó. Destaco la relación precio-abundancia. El croissant con jamón y queso fue lo único que para mí podría mejorar. Y mi corazón se lo llevó el jugo natural XXL. Tienen menú del día con entrada, plato principal y postre por solo 1.300 pesos. Te dejo la carta para que chusmes los precios. Seguinos para más reseñas en Mendoza. Muy bueno, bueno, les saludo eh, a Juan Matías Arnulfi, que es el dueño detrás de este gran emprendimiento que justamente promueve lo que es la inclusión laboral real. Chicos, con autismo, con síndrome de Down, trabajando allí y generando no esa independencia que, que tanto necesitan. Olvídate, da un espacio para también reflexionar, porque si este local tiene gente trabajando también, porque la atención fue excelente, sí. ¿por qué no, no invitar todos, a todos los, los locales lo repiten, claro, claro. a tomar todo tipo de gente? Por ahí es más el miedo, viste sí, cosas que prejuicio. uh -huh. los prejuicios, pero realmente la atención en fue excelente la comida que comí me encantó algo para destacar como decía ahí es la abundancia que me traigan el pedazo de palta ahí partido al medio no, las no, es como que no en es si nada es acá no, este acá. es el lugar. ¿Entendés? Eh, no, y por ejemplo, el jugo de naranja a mí fuera de Cuba fue lo que más me gustó. Perfecto. Porque era el vaso gigante con jugo recién exprimido, ¿no era Citric? Claro. Entonces, claro. Era el juguito jugo de la natura. Ay, Natural. qué rico. Perfecto. Bueno, no, excelente divino. propuesta entonces. Café posible. También tuvimos la Family Burgers y todo esto se lo pueden llevar ustedes en el sorteo que vamos a publicar a través de nuestra cuenta de Instagram, que es arroba mejor de manana. También la propuesta es seguirla a mica en bajo Porque por allí. Tiene no solamente estas propuestas que acabas de ver Sino muchísimos videos más Que a la hora de salir a comer este fin de semana Está bueno que vayas, te des una vueltita y revises Porque si no, viste que siempre terminas yendo al mismo lugar El claro. que te queda claro. cómodo Porque somos así, básicos Acá tenés <risa> opciones para lo que busques Vas a encontrar, me Es la idea Además ahora tenemos unos sorteos increíbles ¡Vamos! Tienen que ir, sí o sí, excelente a página chequear Y en TikTok también, lo que son tiktokeros TikTok Le buscan por allí también a Mica Gracias Mica, como gracias, siempre gracias a